La herramienta de la mano es una herramienta con la que vamos a trabajar muchísimo en Illustrator. Existen tres formas para trabajar la herramienta de la mano. Vamos con la primera que no es muy utilizada. Te vas a ventana y vas a poner navegación. Con clic y arrastrar puedes moverte por el documento. Otra opción interesante que tiene aquí es el zoom. ¿no? Tienes bastante zoom, digamos que lo vas a poner a 1600. Y ahora con clic y arrastrar te vas a mover. Voy a hacer otro zoom aquí que es de la pantalla mismo. Si ves donde está ese cuadro rojito es donde te estás moviendo por El objeto un hacia atrás, ahora lo voy a poner aquí al 100%. Muy bien, esta sería la primera forma. Vamos con la segunda forma que es utilizar de manera directa la herramienta o presionar la tecla H en el teclado. ¿Cómo funciona esto? Adivina, ah, pues simplemente clic y arrastrar. Ya que estoy aquí, voy a poner control 0. Quiero que te fijes en algo y esto no se ve para nada profesional. Puedes elegir cualquiera de las herramientas que están aquí en, en esta barra. Y si haces esto, créeme que esto se ve desgraciadamente horrible. He visto esto en clases y me quiero jalar los pelos. Por eso te recomiendo mejor la tercera opción. ¿Cuál es? Con cualquiera de las herramientas que estés trabajando, vas a presionar la barra espaciadora, clic y arrastras. Y ahí te puedes mover por todo el documento. Créeme, esto se ve súper profesional y los clientes brincan como canguilas. Qué bueno es saber que nos estás acompañando en todo este curso completo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.